Okay. Balas de esto ya tengo. Hola, ¿eso es ibuena? una de las suyas y necesitamos detener ya van demasiados a ver ya tengo mis balas no que okay, ya vi cómo usar bien esta <ríe> pero pues no me acuerdo de dónde pero había una oh una... kind of or... yes. tengo un rifle de casa muere la ah, verdad <ríe> Bueno, también es mucho su nombre de doctora. Si lo ven ahí, la doctora Meadows. <risa> no sé si tengo un problema con su esfínter, pero bueno. Ah, es cierto, aquí tenemos balas. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que hay dos lugares con balas: uno es este y otro, creo que ya lo habíamos grabado. No, bueno, es, está afuera, pero es más complicado llegar ahí. Es más simple. Y seguro, como lo pueden ver, se ve demasiado bien. Y lo que me gusta este lugar es que no le pueden hacer nada doctor no Doctor, the man who looked like me. What did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify. But I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so no, was he. Bien. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. Creo que el evento todavía en sucediendo, pero no podemos pegarlo. ¿Hay algo que podemos hacer? Lo que se rompió es esencialmente una cámara especial, pero no podemos usar el telescopio sin él. Hay un reemplazo en mi carro. Si puedas traerlo conmigo, estamos de vuelta en negocio. Considera que terminé. Ok, neta qué alivio tener todo esto en español porque si ya no... no sé... ya no tengo que traducirlo en tucerito. Está mejor, está mejor. Bueno... Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working. But when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to, to change. Somehow he... Era muy suave y charming antes de eso, pero he se became... I'm sorry. I'm No estoy seguro de to hablar it. Okay, Ok, sí. Tranquilos, tranquilos. Que de pues, sí hay una señal en el espacio que hay que detectar. No me acuerdo para qué. Pero bueno, hay ah, otra cosa interesante que les quería contar. Así no sé. Mientras tuve que hacer otra vez la parte de Eva, me di cuenta que. Es que estas actoras se pasan, esto se preocupa más. No lo rompas, es muy caro. <ríe> sí, ya sé que es caro. Pero, a ver, me acomodar dentro aquí, sí. Pero pues no voy a pelear contra zombis. bueno, Ya los llamaremos zombies, Aquí decirles por por nombre que son los Tomados. En sí, este es el observatorio. mesías así ah, sí, les estaba contando. En eh, la parte donde estamos con Emma se puede ver el observatorio desde ahí. Y no sé, como que de, de varios mapas yo creo que se puede ver, porque imagínense, estoy como abajo. Si miro arriba, es, puedo ver el observatorio y está genial. Mira, por ejemplo, ahí veo la parte de Emma, o creo que es donde estábamos antes. Pero no puedo llegar allá, así que bueno. ¡Oh, shit! ¡Heterrañas! ¿Qué será? ¿Recuerdan que les dije que vamos a pelear contra nuevos mosquitos? Sí. Ahorita van a ver qué pedo. Arañas feas y asquerosas. Pero, como dice el manuscrito, son más fáciles de matar. ¿Por qué? Miren, pasen. Solamente tengo que alumbrarles. También les puedo disparar, pero pues, no quiero gastar balas la neta. <risa> y mejor así, con la luz. Estos sí son muy muertos porque de repente pueden saltar de donde sea, así que cuidado. ¡A la madre! <risa> <risa> ¡Fuck, son miritas! ¡Eh! Estos no estaban antes. Otros no me peleé contra una, what the fuck, man bueno, a pesar de que sean fáciles, si, con, si me peleo contra los tomados, y aparte con esas arañas que estorban, como que... ¡No! ¡No! Neta, si un enemigo que estorba al lado de un enemigo que es medianamente fuerte, se vuelve un enemigo súper fuerte y muy complicado. Que okay, no se preocupen. Bueno, ya fuimos por la cámara, que no estamos para observar la señal. ¡Abrime! ¡Ah! Es cierto que ya tengo un acceso, excelente. Pero si ¿sí era puerta, me o sea? que no me. No me siento muy a salvo aquí, me encanta porque. Es, es, ya sé que es un observatorio. Yo pensaba que iba a haber más, ¿sabes? Que iba a haber. Este. algún sótano subterráneo. No sé, sea, algo así. Excelente. Yo operaré la plataforma directamente bajo el telescopio so para que puedas instalar el array. No te preocupes, es muy fácil. Ok. Tenemos que colocar el telescopio. ¿Por qué? Porque así se debe de hacer, hermanos. Ok, ahorita nada me puede matar porque estoy altísimo. Y bueno, depende mucho de mis balas. Me voy a cargar. Vamos a ponerla. Que si, al principio pensé que era una cámara de estas fotográficas. We're esto to go. Let's take a look at the skies. Okay. está. Hala, hala, hala, hala, hala, hala. Algo que me preocupa es eso de que se abra la, la esta cosa negra que vimos antes. Puede meterse allí. Y de hecho, ¿quién sabe dónde quedó? Yo pensaba que estaba aquí dentro, pero. no. Bueno, telescopio. Ah, venga, venga. No, no. I have to shut this hay un problema con el sistema de coolant automático. Alguien ha interrumpido el flujo. ¿Entonces ahora qué? Bueno, abrir las de coolant secundario Sé que es peligroso pero... ¡Lo tengo! Por favor, ven a hablar conmigo si tienes preguntas. ¡Fuck! Bueno, hay que porque esa cosa está abierta y si esa cosa está abierta puede generar problemas. Bueno, hay que abrir las válvulas de regeneración que están afuera. Bueno, lo bueno es que ella me entiende, ¿sabes? No me maneja como loco. Sabe del double ganger, sabe de los pomados. Sabe todo. Así que Just no hay problema. Three ok, ok, parámonos. Es que pongo mucha atención de repente. Ajá. Hay que abrir tres válvulas. Una que le hemos han... encontrado está aquí. acá de la vuelta. Su madre, su madre, su madre. Sí, la escuché. Madres No me gusta Cuando se acaba la pila ¡Hala, hala! Ok Hay zombies que aguantan Dos balas De esta majestuosidad Aunque no lo crean Ok, suena raro Suena algo raro Bueno, yo creo que sí. Si en algún momento No sé si vayamos A volver aquí Pues si vamos a abrir esto Estaría muy genial Pero igual Si nos encontramos Un generador Hola. ¡Hala! Ah, vale, vale, vale, yo decía ¿Si ¿sí lo puedo abrir? What the fuck, man What the fuck, man A ver, vamos rápido A la otra válvula Pero es que aquí hay rifle de casa Aquí hay rifle de casa, bitches oh, oh, oh. No, bueno, sí Está bien, está bien, está bien no es que si no, nos encontré con varios tomados ahorita, a mí el rifle de casa lo conseguí de aquí, ¿vale? Lo cambié por una escopeta que estaba al lado. Que la escopeta también está bien, pero necesito estar muy cerca para matarlos. Si me gusta estar porque puedo estar lejos. Porque... Algo importante, no sé si les mostré, pero uno de los manuscritos dice que de momento los tomados no pueden usar armas de fuego. Como que no tienen la suficiente inteligencia. O son sea, inteligentes, pero no tampoco tanto. Y eso es lo que nos beneficia. Ya que podemos atacar de lejos. ¡A la madre! ¡Wow, wow, wow, wow! Oh, venga. Alejense, tontudos, alejense. Para eso sirven las bengalas, hermanos. Son un buen ¿Vieron? What the fuck Me rodieron. A ver mm. Fuck se empezando a preocupar Hermanos Fuck La vengala se fue ah, Aquí está el otro De De las balas Pero tío, les digo que es complicado Bastante complicado, el ir ahí. ¡No! ¡No, no! no puta Ah, bueno, me regresan a, a zona de control. Uf. ¡Fuck! Es la primera vez que me matan, no sabía yo. Bueno, este me arriesgué bastante. Tenía que regresar a curarme. Bueno. Ya. Toma Ahí está, ahí está Agarro todo esto, agarro por favor Creo que Estás bien idiota Ah Pero no me se me olvida A ver fiesteros Aquí se va a poner complicado ¿Por qué? Les diré ¿Por qué? Eh, bueno, tenía que subir la dificultad de Esta madre, bueno Eh ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ¿De acuerdo que nuestro amigo el Poltergeist?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 no me digas que la otra válvula estaba aquí cerquita Yo dándome la vuelta, en serio, corre, corre, corre, corre, Porque el que es nunca se tiene, eso sí Lo tengo claro Nunca se tiene Corre, corre, corre Madres Ok, otro Ok era demasiado fuerte. Abrime, pelotuda. Ya, ya, ya, ya. ya. Vamos con Doctora Miados. Vamos con Doctora Miados. Uff, se puso intenso, hermanos. O sea. Fuck. A ver, a ver, a ver. Quiero balas. Recarga, recarga, recarga. recarga. Oh. Mínimo, sí, creo que lo has it Está funcionando de nuevo. Nicely done. Mínimo, si funciona. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. What the fuck? Look out! They found a way in. No. So bien tranquila en serio? Hay que actuar. Fuck. Este lugar ya no es seguro. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Tanti, Ok, hay que sacar la pistola uf, Aguanta, aguanta, aguanta No oh, no macho, chiquila no tengo balas? ¿Dónde? dónde, dónde, dónde? Viene, viene, viene, viene. El tomado pequeño Es muy ágil, así que hay que tener cuidado A ver, estoy sacando Fuck No me puedo mover Demasiados. ¿Estás bien? ¿Estás bien? no Por favor, ¿Por favor? estoy arreglando yo la vida? ¿Tú estás bien sobres ahí? Lo sea, más que estoy seguido porque no quiero más muertos. Aquí están viendo, no sé si se a vuelve a ver. Bueno. Ok, eso fue interesante, ¿saben? O sea... Como estaba oscuro el laboratorio, llegaban los monstruos. Digo, los tomados. Pero, pues... Al encender las luces, todos se murieron. Es excelente. ¿Están recibiendo el signo ahora? Oh, sí. Está llegando muy fuerte y claro. Es increíble. No estoy segura de qué es todavía. Debería saber dónde está llegando. Interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it, or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. What do you, you it's, complete? Complete? it's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. Okay. The double ganger la señal. Eso está. Perfecto. Eh, ¿dónde la recibo? está. A printout of a signal. It, too, is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete and yet it provides a road map for the man to follow a course that will lead him to a place where he may confront his enemy ¿Qué? O pues sea, a pesar de estar incompleta lo vamos a ir siguiendo. No sé qué sea es esa señal, pero o sé sea, muy importante. No sea como el satélite, pero más cabrón. Imagínense algo más fuerte que hasta el The Driving Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition, okay. and yet, it's the search for closure, rather than culture, that brings the champion of light here. Fuck! I feel very inseguro here, because pues, no sé, know, I'm used to the protection of the observatory, you know, that place very Ah, yes, look, that's what I'm going to show you once again. There it is! You see it? In all places ver can see the observatory está no sé si podemos ir a estos lugares, pero sé que no puedo pasar de de, de, de, de, de, allá, o sea, una vez esta, esta carretera aquí, esta calle, yo no puedo pasar, si no la oscuridad me absorbe, y bueno, hay que seguir, y como dice ahí, ahorita ya en español entendí, disculpa, pero verde, puede que nos enfrentemos a nuestro doppelganger en el próximo capítulo, así que, denle like, suscríbete todo lo que quieran, y que siga la adiós.